Amigo craneano y craniana, ¿cómo estás? Hoy vamos a platicar algo súper interesante. Se, se trata de cómo nos conocimos. ¿Qué onda con Cráneo? La historia la podemos comenzar por alguna de estas partes. Que mi parte hable. Que no de tu parte para mi parte. La historia más bien podría comenzar de, de allá para acá. Uh -huh. Porque okay. el, los primeros que nos conocimos hace 25 años uh -huh. fuimos la Maligna y yo en un, en un grupo que estuvimos. Un proyectito. Y cuando chupó Faros ese proyecto, nosotros tratamos de armar un proyecto que desde entonces ya estaba en mi cabezota, muy parecido a este. Uh -huh. La macoña estuvo de acuerdo y ahí le estuvimos dando, pero en ese entonces no conseguimos bajista. No, no habíamos no bajista. ¿Sí, sí conseguimos, tenemos un buen baterista. Ah, sí. Saludos al Charles. No, Charles. Y bueno, pues chupó Faros y entonces la macoña se fue a venderle en serie a las calles de... <risa> De la zona rosa. A modelarla. No, este cabrón se fue a los cabos y pues yo ya me dediqué a otras cosas. Y luego. Eh, yo dedicándome a lo que me dedicaba, conocí a una persona, me dijo, oye, que cantas, es que yo toco, que vamos a hacer algo y que te voy a presentar un cuate, que en eso. Pues me presentaron aquí al niño, al eh, niño Leo. Y desde que tocamos las, la primera cosa, dijimos, papá, lo que viste. Es que sí, si hubo no, química, nos gustamos. ¿Se gustaron? <ríe> sí. Okay. Y, cosas? total que a la segunda vez que nos vimos ya estábamos grabando la Laila que lo pueden escuchar en el primer álbum. Así estuvo niños, así de increíble el pedo. Que estábamos grabando la Laila, sí. la misma versión que ustedes oyen en el disco, esa de me De hecho, la primera vez que platicamos, Charlie me dijo: oh, Yo tengo ganas de, de hacer una versión rockera de esta rola de la Laila. Pues yo ni tardo ni perezoso va. Uh -huh. no, claro. este, pues me aventé el arreglo y en la semana siguiente ya estaba Charlie grabando la voz de la Laila. Sí, niño, o sea, así, así, así es el. El que ven ahí en medio me ligó. <risa> <risa> Con una canción. <risa> la historia del tipo es, es pues, sencilla. o Sí, que un casting. casting. Sí. Igual que aquí la, la Carlaquita, la maligna esa, estuvo más involucrada. <risa> A la Carlita la conocimos igual, para un, cuando empezamos con la banda, estábamos buscando bajista de sexo femenino, pues yo estuve poniendo varios anuncios en redes y demás, y ella se reportó, pero desgraciadamente cuando se reportó ya habíamos elegido a la abuela. Sí, qué no, no, sé. sí, no, no, no, no, no, no me la perdonan. Sí. No, pero bueno, o sea, finalmente se había quedado como backup, ¿no? Sí, porque ah, sí. Cuando, aunque, aunque la abuela se quedó, ella se había quedado de backup de la abuela. Ajá, pasó dos años, la abuelita se retiró del proyecto y el nuevo casting volvimos a, a encontrarnos con Carla y a, yo la contacto, bueno, la contactó Prima People, luego yo, y pues ya vino a hacer casting nuevamente y pues ya se quedó. Así, así lo es, fue. mis hijos, entonces así es como se ha conocido esta banda de pelones y la bella. Esto va para largo, oh. Que la carlaca nos va a enterrar a todos <risa> se Nos va a enterrar un puñal ¿no? ¿Ah? Mientras no sea el jamón ¡No! <risa> <¡Ay, no! risa> Y bueno niños es, pues, Suscríbanse Échenle a la campanita Échenos un like a ustedes no les cuesta nada Y a nosotros no se aliviana Por favor visiten nuestro canal de YouTube Muy importante, Ahí están todos los videos De los oficiales De los sencillos que hemos sacado Están todas las entrevistas todos los videos juntas, de, de tocadas horas, este, tutoriales tutoriales harta información y dijo para algo ti. importante la maligna si se mete pueden ver todas las entrevistas de Cranium desde que empezamos toda la evolución del grupo que de ya ti. son un montón entonces Ahí pueden meterse y hacer una enciclopedia de Cramion. Porque uh -huh. sí, en verdad, fueron muchas entrevistas desde el principio. Y ahí está todo, todo, todo, incluyendo estas historias que les estamos contando. Así lo es. Y aparte, <risa> si se meten, ahí está la tienda de Cramion. Pueden encontrar unas cosas muy bonitas, niños. Esta está la página. Está en la página de .mx. Ah, sí que pueden. Ahí, visítanos. Hay un lugar de tienda en línea. Hay cosas bien chidas. Hay cosas que ya verán. El, el, el boss también les puede ir tuneando lo que ustedes quieran y pues nada, sin más por el momento, pues los esperamos suscríbanse en Spotify también porque vienen cosas bien chidas para que tengan la, la, la primicia de lo que viene de Cranion, de, del nuevo material entonces, nuevo va a estar muy bueno. entonces sí. pues ahí, ahí es, pues esténse pendientes y pues sin más por el momento nosotros somos Cranion, el poder del rock y te vemos en la que sigue Pórtate mal, cuídate bien, chao yo tengo un... El... <laughs>